Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias Alberto, buenos días a todos. Los... 88 años del paso a la inmortalidad general Augusto Cesandino, ya como todos sabemos, ¿verdad? Asesinado eh, por Somoza, se conoce que la orden salió de la embajada americana, estuvieron en el complot y, y en la traición conservadores, liberales, la oligarquía, ¿verdad? Eh, para asesinar al hombre eh, que había dado dignidad a Nicaragua y que había expulsado al yanqui invasor de nuestro país. Eh, ¿Qué representa Sandino a estas alturas, eh, en este momento justamente, cuando Nicaragua está siendo también de nuevo agredida, doctor? Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Eh, ¿Qué representa Sandino? Pues sí que Sandino está tan vigente que es la misma lucha, es la, mi la misma, incluso hasta las mismas circunstancias, las que te están dando en este país. Es el mismo agresor, es el mismo método, es la misma utilización de lo que Sandino le llamó Vendepatria. Es decir, esos Vendepatrias prácticamente tienen los mismos apellidos, es decir, son las mismas familias oligarcas que vienen desde el tiempo de la colonia. Es decir, Sandino está vigente y estará vigente en este país por siempre, entonces ese es nuestro, eh, digamos, nuestro pensamiento, nuestra, lo que asumimos en términos ideológicos, lo que asumimos en términos de práctica política, de práctica social, ese pensamiento de Sandino, ese pensamiento de Sandino que se incorporó en el frente sandinista, es decir, desde... De, desde su fundación, el primer debate que leemos nosotros y que nos cuentan los compañeros de esa época es el debate entre si se llamaba Frente de Liberación y se impuso que se llamara Frente Sandinista de Liberación Nacional porque el Frente logró y los fundadores del Frente logró identificar en Sandino la fuente de pensamiento para la liberación de Nicaragua y ese está absolutamente vigente, no tiene, no tiene, no tiene dudas, no hay dudas sobre eso y nosotros tenemos que ser consecuentes y somos sandinistas, este país es sandinista porque es que el pensamiento de Sandino lo asumimos conscientemente los sandinistas, pero poco a poco se va haciendo el pensamiento de Nicaragua, porque así fue, es decir, es por defender Nicaragua que sale Sandino adelante, que nace el Frente Sandinista, es por defender Nicaragua que se va dando toda esta concatenación de hechos. Y entonces, eh, revisando eh, nuestro... Eh, compañeros, primeros militantes estudiaron a Sandino y sacaron de Sandino todas esa fuerzas basta revisar el diario sandinista de, el, el miembro de la dirección nacional nuestro héroe el comandante José Benito Escobar ahí él logra sintetizar los puntos más importantes del de, de pensamiento de Sandino incluso el primero que del comandante Escobar pone claramente en evidencia eh, el establecimiento de un gobierno popular e independiente. Es decir, y eso es lo que, lo que se ha desarrollado en este país, lo que se viene desarrollando después de la revolución popular sandinista en el 79 y la lucha por, de los procesos o altos y bajos normales que tiene un proceso social como es una revolución. Y hoy estamos continuando esa construcción, desarrollo, establecimiento de un gobierno popular e independiente. Eso es eh, parte del el pensamiento sandinista. Aquí no se nos puede ocurrir a nosotros tener un gobierno que se subordine a intereses de otras eh, naciones, a intereses de potencias y a intereses del imperialismo, aquí no lo podemos pensar, es impensable, es impensable, y, y ya se ha probado, y todos esos gobiernos han sido derrotados por el pueblo de Nicaragua, con el frente sandinista al frente, entonces eso no puede ser eh, borrado, esa es parte de nuestra historia y es parte de nuestra construcción, y eso lo debemos, al pensamiento vivo de Sandino. Nuestro gobierno se va desarrollando como el, lo mandó el punto del diario sandinista que dice establecer un gobierno popular e independiente. Eso temo, estamos claros de eso. Otro elemento que es importante es cuando Sandino habló de la cooperativización de la tierra. Entonces, son, esas son bases, digamos, del ideario sandiniesto, bases programáticas para decir aquí deben de haber formas de eh, producción que nos permitan salir adelante, que nos permitan salir eh, eh, de la pobreza y que además tenga el beneficio el que trabaja. Ese es, en esencia. Entonces... Lo dijo Sandino, pues que era partidario de un régimen de cooperativas. Sin embargo, aquí vamos desarrollando ese pensamiento de Sandino eh, en una forma mucho más amplia. ¿Por qué? Porque estamos empujando un modelo de una economía, una economía creativa, una economía social, popular, una economía donde la base es el modelo de una economía familiar, cooperativa, eh, asociativa, comunitaria, esa es la base, eso no quiere decir que eh, no puedan participar los empresarios grandes, que no puedan claro. participar todos, el que quiera participar va a tener sus, como lo hemos demostrado, como lo hemos demostrado, pero eh, hay que estar claro cuál es la base, la base es ese empuje de la economía familiar, asociativa, cooperativa, ¿Para qué? Para que el que la trabaja tenga los resultados para su propia... Eh, la supresión, otro, otro de los puntos que el comandante Escobar logró extraer era la supresión de los tratados lesivos a la soberanía nacional. Es decir, aquí Sandino, su, su bandera antiimperialista, por la cual luchó y por la cual entregó su vida para construir esta Nicaragua, eh, dejaba claro de que nosotros no podemos tener, no digo no podemos tener tratado, dijo no podemos tener tratado lesivo a la soberanía nacional. En primer lugar pone el concepto de soberanía, tal y como lo, lo, nuestro pueblo lo sabe muy bien, es decir, ahí viste las entrevistas, la gente claro, claro. recalcaba el valor de la soberanía como como un valor saldinista y lo recalcamos como un valor nicaragüense nacional entonces el eh, sandino lo dejó claro es decir vamos a y sandino tenía un concepto latinoamericanista un concepto mucho más ¿eh? es decir el concepto de la patria grande es decir eso lo dejó totalmente plasmado acordate en lo que Sandino escribió y le llamó eh, el plan para cumplir el, el, el sueño de Bolívar. Pues. Claro, claro. Entonces, este, allí dejó claro Sandino cuál era la posición para ir uniendo y lograr poco a poco, en algún momento, y eso no lo perdemos nosotros de idea, poco a poco en algún momento unir a Latinoamérica. ¿ya? que tiene sus raíces comunes y que nos va a dar fuerza. Y Sandino luchó en Nicaragua y en algún momento de sus escritos dijo y estoy dispuesto a ir a cualquier lugar donde el yanqui invasor llegue, porque estaba claro cuál es el enemigo de todo este eh, conglomerado de América, Latinoamérica, Indoamérica le llamó Sandino. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros estemos claros que todos estos puntos ¿verdad? estuvieron presentes en el comandante Carlos Fonseca, fueron sintetizados en estos escritos de, del ideario sandinista del comandante eh, José Delito Escobar y estuvo presente en la fundación del Frente Sandinista. Precisamente por eso se llama Frente Sandinista y el debate lo ganaron los... El, el, el comandante Fonseca para eh, ponerle claramente ese, ese, ese nombre que es la expresión de todas las cualidades del, políticas del nicaragüense una cosa que es importante revisar en todo esto es Sandino dejaba claro el rescate de nuestras riquezas y recursos naturales en favor de la grande mayoría y eso es lo que se está haciendo en este país. Eso es lo que está haciendo. Y no, no se está haciendo en, en una forma, digamos, eh, agresiva, en el sentido de que estamos, estamos eh, estatizando, estamos, no se está haciendo en una forma paulatina basada en los propios pensamientos y el propio trabajo de nuestros compañeros y hermanos nicaragüenses. Es decir, las riquezas están a favor de las grandes mayorías de nuestro país y eso es lo que están haciendo. Claro, ¿cómo vos lo ves traducido. ¿Por qué? Porque toda esa riqueza y esos recursos pasaban a manos de unos cuantos ricos, pasaban a manos de unos cuantas familias. Ahora esos recursos y esas riquezas pasan a manos de todos los nicaragüenses transformados en una enorme cantidad de... Eh, de obras de progreso en una enorme cantidad de facilidades en una enorme cantidad de restitución de derechos es decir, esa riqueza que quedaban en manos de esa familia eh, de esos cuatro millonarios o esa familia enriquecida ahora se transforman en hospitales y ese es el pensamiento sandinista ahora se transforman en vías de comunicación es decir, ahora dilatadas unas cuantas horas para ir a la costa caribe, a cualquiera de las dos, al sur y al norte, a cualquiera de las dos eh, direcciones. Eh, ¿Por qué? Porque todo eso fue invertido. ¿Para quién? Para toda esa cantidad de nicaragüenses que viven en esa zona. Eso implica una distribución diferente de la riqueza de nuestro país. Las escuelas, los... Eh, eh, los hospitales la energía eléctrica ¿cuántas veces lo hemos visto desde otro ángulo? Eh, la, la importancia de que ya no haya apagones, la importancia de tener garantizado un 99% de cobertura en este país y de continuar pero si lo vemos desde el ángulo del pensamiento sandinista esa es la distribución de las riquezas nacionales y la distribución de los recursos eh, de nuestro país en mano, en favor de la grande mayoría. Ese, ese es el, el pensamiento sandinista, es, es, es esencial. Pero dentro de todo esto tenemos que quedar claro de que Sandino, su columna vertebral es la defensa de la soberanía, la autodeterminación, sin soberanía, sin autodeterminación, sin no injerencia en los asuntos nuestros de otros países o de cualquier potencia sin, sin eso no habrá paz habrá paz cuando logremos todo eso habrá paz cuando logremos ese desarrollo económico al que nos hemos referido y cuando logremos seguir adelante para concretar nuestra segunda independencia nosotros no aceptamos injerencia por sandino por sandino no aceptamos autodeterminación por Sandino, respetamos y luchamos nuestra soberanía, por nuestra soberanía. Ese es el, el elemento central de todo esto. Ahora, eh, en la actualidad, ¿verdad? Cuando tenemos, digamos, eh, presente la hostilidad de, del gobierno de los Estados Unidos, cuando eh, vemos que eh, imponen a otros países. Eh, atacarnos, condenarnos y decirnos lo que tenemos que hacer y, eh, y que evidencia pues eh, justamente la molestia de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, que no es el pueblo de Estados Unidos, ¿verdad? de que Nicaragua no se ajuste, ¿verdad? Y no diga sí señor, ante las políticas imperiales. Mira, no es en la actualidad, nosotros ya tenemos. Tenemos siglos de estar enfrentados contra el imperialismo yanqui. Desde su etapa de expansión, estamos enfrentados contra el imperialismo yanqui. El inicio, la expresión máxima del imperialismo yanqui, en su momento, hace tres siglos, en, en, en el siglo XIX, fue William Walker, fue el filibusterismo yanqui, eso es una realidad, nosotros no lo inventamos, claro. ninguno de los que estamos viviendo en Nicaragua hoy inventamos eso, lo supimos, lo conocimos por nuestra historia y aquí vinieron tropas lo de los filibusteros yanquis, vino William Walker, vino Byron Cole, vino una serie de gente ligados a empresarios yanquis a querer quedarse con este país y a querer quedarse con este país porque este era un país que desde antes de la existencia de ese imperialismo otros imperios ya lo habían visto ¿verdad? tanto el, el imperio europeo, tanto Pero, el español como, el, como el, el británico ya lo habían visto por su la ruta, ¿eh? la, ruta la cercanía entre el Caribe y el, y el Pacífico y ahí comenzó la disputa entonces aquí nosotros tenemos que estar claros que nosotros no estamos inventando eso. Es histórico y después de que vino la decadencia del imperio español y del imperio británico, vinieron los yanquis y son los que quisieron adueñarse de esta ruta. Y por eso vino aquí eh, Byron Cole y por eso vino William Walker. Ah, es cierto llamado por eso que siempre existen eh, malos nicaragüenses, yo diría no malos nicaragüenses, siempre existen, son, eh, no son hijos de Nicaragua. Entonces vienen y lo llaman y, y, y vinieron a ocuparse. Claro, ellos vienen a tratar de hacerse tan es así que el propio William Walker lo que se le, se le ocurrió montado sobre estos vendepatrias patria es declararse. Presidente de Nicaragua, presidente de Nicaragua, y, y, y le hicieron los grandes honores, ve qué casualidad, Como tal y como te lo decía, los mismos los apellidos. apellidos que hemos oído en estos tiempos. Pero eso estamos hablando desde de mediados del siglo XIX, estamos hablando desde de los años de 1856, es, y estamos hablando de que ahí también surgieron los patriotas. Ahí, ahí estaba José Dolores Estrada y ahí estaba una expresión máxima del heroísmo nicaragüense como es Andrés Castro, no, pues, sí. luchando eh, sin nada en la mano más, más que una piedra. Entonces, ese, ese es el actuar del, del imperio y ese es el actuar de los nicaragüenses. Posteriormente, del periodo de ese conservador, vino de nuevo el asunto del canal, de nuevo los intentos de la revolución liberal en ese tiempo, estoy hablando a principios del año los, del 1900, y eh, en ese momento eh, eh, Zelaya cree empujar este asunto del canal y comienza a tener pláticas con otros países, los gringos no iban a permitir eso, y no lo iban a permitir los yanquis en su periodo de expansión, su periodo de expansión, porque en los años, alrededor del año 1900, 1904, 1905, ellos hacen barbaridades, la historia es así, hay que conocerla, hay que verla, los nicaragüenses estamos obligados, y no solo en Nicaragua, en toda Latinoamérica hacen barbaridades, y barbaridades como, como por ejemplo, empujar la independencia de Panamá para caerle al canal el único objetivo y separar Panamá de Colombia para caerle el canal y, y, y así comienzan a hacer una serie de acciones para irse apoderando de lo que a esa altura desarrollaban como el pensamiento de que del río Bravo hacia altura era su patio tras, trasero claro. es decir ellos eran dueños de todo esto según es más nos venían a salvar de de la maldad y el pecado en sus cuentas, y lo que hicieron es venir a apretar a Zelaya con una nota nox, hacer que renunciar a Zelaya, y en 1912 vienen a intervenir en este país, llamado por, o, por un chamorro. Entonces, este, ahí, en ese momento surge otra figura nacional, el general Benjamín Celedón. Se sí. Surge, lucha, lo asesinan, Sandino mira el resultado de ese asesinato y se compromete en una lucha que no solo, que nació frente a los yanquis, que es una lucha antiintervencionista es una lucha anti es una lucha por la soberanía y por la autodeterminación, y Sandino lo deja claramente, pero deja expresada una lucha contra el yankee. Entonces, a partir de eso, eh, Sandino logra la enorme proeza de que con un pequeño ejército de nicaragüenses logra sacar de este país a la, al ejército más poderoso del mundo. Pero no solo eso, sino que construye una serie de pensamientos y deja para el futuro, abierto la posibilidad de todo lo que estamos haciendo ahora nosotros, el eslabón de todo eso que estamos haciendo. Y entonces plantea de que eh, lo más importante y la seguridad es que la mayoría de los nicaragüenses reciban eh, lo relacionado con las riquezas de nuestro país. Él incluso da fe y dice que él es de origen proletario como lo es bueno. y da fe y levanta el, el orgullo de que sus venas lleve sangre indígena y, y da fe y lucha contra el las bestias rubias así le llamó invasoras que querían venir a apoderarse y que vinieron al tratar de apoderarse de nuestro país, asesinar, a violar a nuestras mujeres y asesinar hasta a nuestros niños. Esa es una eh, realidad. Y, que, y, y a mí me parece inaceptable que exista alguno que se diga nicaragüense y que no se dé cuenta de eso. Aquella terrible relato, y creo que hasta una foto hay, de un niño que es tirado al aire para ser recibido bueno, por vaya, las bayonetas yanquis y ese niño <coughs> era un hijo del coronel Santos López si aquí no es por gusto que nosotros eh, no aceptamos ese pensamiento y ese planteamiento de los yanquis y por eso no es por gusto que no aceptamos esas ideas imperialistas y como vos bien lo decís no es al pueblo norteamericano, claro. es, es, es, es al gobierno, es a ese pensamiento imperialista. Porque contrario a eso, nosotros le acabamos, hemos platicado con ella, el comandante Ortega nos orientó a eso, acabamos de hablar y acabamos de poner al hospital de Matiguá el, el nombre de Dorotea Granado, uh -huh. claro. que es norteamericana. Entonces no es un problema de, de, ni, de, ni de xenofobia, ni es un problema de... No, simple y sencillamente esa política es inaceptable, esa política es criminal en contra de los nicaragüenses y nosotros no la aceptamos y eso lo debemos de, de dejar claro. Y ese es el pensamiento y esa es la herencia de Sandino. Y se rescata el 2007, ¿no? Porque de los 90 al 2006 eh, hubo gobiernos en este país que obviamente se plegaban a la voluntad de, del yanqui y, y solo bajaban la cabeza, ¿no? O sea, ¿Y el... ¿no? Pues, valores como soberanía, autodeterminación, eh, eso no, nacionalismo no tenía ningún ninguna trascendencia, ¿no? En esos años. Gobiernos de chamorro, uh -huh. gobiernos de chamorro, gobiernos de, de patria, gobiernos de. de, de... Yo iba a decirle conservadores que ni eso el problema es que son gobiernos de patria y pelele ¿verdad? que se subordinaban totalmente y, se, y, y esas personas se subordinan totalmente al yanqui invasor, pero aquí está Sandino, aquí están los sandinistas y está el pueblo de Nicaragua ¿verdad? con Daniel al frente para seguir dando esta batalla, esta lucha es es, es una lucha hasta lograr la independencia definitiva. Por eso estamos, a, estamos hoy conmemorando este 88 aniversario de el paso a la inmortalidad de nuestro general de hombres y mujeres libres. Tuvieron que matarlo, doctor. No, no. había manera de obligarlo. Tuvieron que traicionarlo, matarlo. Tuvieron que traicionarlo, matarlo sin darse cuenta que esa sangre se multiplicó. Sí, pues, y ahora somos millones de Sandinista y además sigue siendo la luz del faro en Latinoamérica para la lucha contra eh, las intervenciones. Hay una serie de actividades eh, en conmemoración eh, de este 88 aniversario, la asamblea se suma, ¿no? Sí, sí. Tema, eh, ahorita eh, vamos a ir a depositar uh -huh. unas ofrendas y, y estar en el monumento de los generales. Ese es un sitio identificado, es el monumento que queda ahí frente al hormiguero, es donde fue capturado Sandino con el general Estrada, el general Umanzor, eh, ahí fueron capturados y pasados al hormiguero, en ese lugar hay un monumento que se llama Monumento de los Generales uh -huh. que hay que rescatar, es un sitio confirmado y que eh, ahí hay que ir, ahí está el espíritu de Sandino y el espíritu de los generales. Muchas gracias, doctor, Gracias por haber venido. El tiempo nos ha alcanzado.